Lositos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. ¿Cómo estamos viendo? Estamos en el juego del búnker. Que a mí me gusta bastante. Así que vamos a, a pillar las cosas. Estas Vale. El bebé ha crecido, ¿vale? Esto, esto, esto, esto, esto, esto. Poca, felicidad en el refugio. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eh. Necesitamos Vale El bebé ha nacido Bueno, bueno Bueno Demasiadas cosas, eh Vale, entonces esto va a ir aquí Necesitamos energía Destruir No puedes destruir esta sala porque hay Vale Ya sé cómo se destruye, chicos Las salas Vale Voy a hacer una cosa Borrar Sí Ok, vamos a empezar uno de nuevo, ¿vale? Esta vez lo vamos a intentar hacer bien, ¿vale? Crear refugio Nos saltamos esto porque ya lo sabemos Para empezar necesitamos alojamiento, ¿vale? Que el alojamiento va a ir aquí Eso va a empezar Alojamiento, generador de energía Esto va aquí Generador de energía. Generador de energía. Eh, necesitamos alojamiento. ¿Vale? Necesitamos... Necesitamos eh, depuradora. ¿Vale? Va, aquí. Yo ya estoy poniendo todo. Ya directamente. Y así no me tengo yo que romper la cabeza. Entonces, para empezar, este señor va aquí, ¿vale? Esta mujer, aquí. Esta, eh, aquí, ¿vale? Esta aquí. Esta, aquí. Esta, aquí. Esta, aquí. Yo creo que él lo ha he hecho bien, ¿no? Tenemos aquí a, no, a tres trabajadores generando energía. Tenemos eh, depuradora, ¿vale? Alojamiento. Nos falta la cafetería, que van aquí todas. Todas las cafeterías van aquí, ¿vale? Entonces, este ascensor se quita. Hecho, he hecho, dame más chapas, por favor. de. Vale, sube. Vale. Usamos Express con éxito en sala 1, ¿vale? Entonces, esta chica va aquí. El chico este también. Vale. Eh, necesitamos. Mmm, cafetería. Urgentemente. Así que. Tenemos que. A ver, eh, sube el nivel. A un moderador, Vale, habrá que esperar. Los moradores. Explorando, ¿vale? Este está explorando, ok. Vale, pensaba que había que subir el nivel a alguien, pero no. De momento no hay que subirle el nivel nadie, vale. Obtén 50 de energía de comida. Usa el modo express con éxito en sala 1. En una sala, perdón. Sube. ¿no? Vale, esto y esto. En breves lo, lo pasará Ya verás que sí En breves pasará Aquí, por ejemplo ¿Cuánto es el máximo de personas? No tengo ni idea, ¿vale? Pero conseguiremos más comida O sea, conseguiremos comida ¡Ah! Tienen que haber dos, ¿no? Vale, vale Entonces esta imagino que se va aquí A descansar, ok Ok, vale entonces tú No, espérate ¿Qué, qué, qué hace? Esta que hace aquí Esta se va a ir aquí Un poco tarde, chiquilla ¿Te ibas corriendo para allá? Pues un poco tarde Un poco tarde Vale, a ver Vale, nada, acaban Vale, Moto express lo, lo he hecho bien, ¿no? Era eso. Express. Activar. Con éxito. Bien. ¿Vale? Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces necesito. Espérate, antes de nada. Cafetería. Ponerla aquí. Para empezar. Subimos nivel, subimos nivel. ¿Vale? Una. Y dos Vale Alojamientos Vale, necesito Necesito alojamientos, eh Necesitamos Pam Chapas, perfecto, gracias Vale Vale Vale Me sirve Ok Vale, pues entonces necesito Vale, aquí bien, porque hay un montón y están trabajando en equipo Aquí hay, vale, perfecto Podemos subirlo, activar Express, con éxito, por supuesto Express, por favor Increíble, me estoy ganando muchas cosas Muchas cosas Perfecto Tenemos éxito Estamos teniendo mucho éxito. Espérate que bajó el volumen un poco. Ahí está. ¿Vale? Esto. No sé lo que es, pero bueno. Chapas. Traje de elfo. Una pala. Chapas. ¿Vale? Subimos de nivel. Tenemos casi al 100% el... Vale. Me gusta. Me gusta. Tenemos... Tenemos bastantes chapas Subimos esto Vamos a poner Alojamientos Vale, puedo seguir por aquí, vale, ok Me gusta Puedo seguir poniendo más alojamientos Vale Entonces voy a poner aquí Depuradora Vale Depuradora Ponemos eh, cafetería Ponemos más cafetería Ponemos... Vale, no, espérate Déjame hacer una cosa Quitar ¿Vale? Voy a poner aquí otra depuradora ¿Vale? Depuradora Vale y se acabó el presupuesto <risa> No hay más presupuesto Traje de elfo Por ponerle un traje Estamos en fiestas, ¿no? Pues, pues eso Así tiene un, una distracción Vale, esto Esto Agua Cámara Traje de elfo Ok, tenemos esto ¿Qué más tenemos? Eh, eh, eh, eh, eh. Obten 50 de agua Obten 50 de comida Obtención de energía Vale Esto ya lo tenemos Más que superado Esto eh Lo tenemos más que superado Entonces aquí ponemos eh, eh, eh, depuradora, depuradora Depuradora Depuradora Depuradora Nada Alojamiento Vale ok entonces, eh, necesitamos esta aquí, ¿vale? Se desplaza aquí Esta también, ¿vale? Para ayudarle eh, eh, eh, eh, De momento creo que lo voy haciendo súper bien, chicos Yo creo que ahora, vamos, ahora sí que lo tenemos bien el búnker Ahora sí que sí Ahora sí que sí. Vale, perfecto. Ahora está perfecto. Esto sí es un búnker. Esto sí que es un búnker. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Ahí está el búnker. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like y suscríbete para más contenido como este. Y oye, ¿qué te ha parecido la mejora del búnker? Hemos tenido que reiniciar porque... Hemos mejorado el búnker. Yo creo que ni tan mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos a dejar esta aquí. Perfecto. Todo muy bien. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, osito.